Johnny Depp. La justicia dictaminó que Amber Heard es culpable por cargos de difamación a su ex esposo, el actor Johnny Depp. Recordemos que la actriz publicó en una columna del diario Washington Post que era víctima de abuso doméstico. Por la difamación, ella deberá pagar una compensación económica de 15 millones de dólares. Esta decisión de los miembros del jurado se conocen tras haber transcurrido tres días de deliberación. En los exteriores los seguidores festejaban por la decisión tomada. ¡Rodic, rodic, rodic, rodic, rodic, rodic, rodic, rodic! Felicidades amigo.